La China Suárez opinó de la relación de Laurita Fernández con Rufina. La hija de la actriz está de vacaciones en Mar del Plata junto a su papá, Nicolás Cabré, y su actual novia. El amor entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré crece a pasos agigantados. Una prueba de ellos fue la tarde playa que la pareja disfrutó junto a la hija del actor, Rufina, fruto de su relación con la China Suárez. A Rufina la conozco de antes cuando venía a ver su hogar. Charlaba más con ella que con Nico, decía la bailarina sobre su vínculo con la pequeña. Este acercamiento es posible gracias al visto bueno de su pareja así como también el de la mamá de niña. Con cualquiera que Ruffy esté feliz, yo soy feliz. Quien la quiera cuidar y le dé amor, yo voy a ser feliz. Cualquier tipo de amor que ella reciba es lo más importante, expresó la china en Polino Auténtico. Con cualquiera que Ruffy esté feliz, yo soy feliz. Quien la quiera cuidar y le dé amor, yo voy a ser feliz. En este momento está de vacaciones con su papá. Ya el lunes me la trae porque la extraño mucho, continuó. Luego, la actriz se refirió a su presente amoroso con Benjamín Vicuña, Tengo al lado un hombre maravilloso. Para mí es importante tener a alguien que saca lo mejor de mí. Además, reveló que al finalizar las grabaciones de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, donde trabajarán juntos, van a preparar su boda, cuando termine la novela, empezaremos a organizar el casamiento. Sobre la posibilidad de otro hijo con el chileno, ella sostuvo. Todavía no estamos pensando en tener otro hijo. Magnolia está empezando a caminar, y es el momento más difícil de la crianza. No me puedo distraer ni un segundo. Al ser consultada por cómo es trabajar nuevamente con el chileno, contestó. No nos cruzamos en la historia. Se habló en reuniones con la producción y decidimos que ya trabajamos mucho juntos. Al saber que estamos juntos, es más difícil que la gente crea lo que está pasando, agregó. Hace mucho que venía esperando un personaje así, tenía muchas ganas. Cuando me contaron que estaba ambientada en los años' 30-40, como era mi personaje y el elenco, fue imposible decir que no. No lo dudé. Contó sobre el proyecto producido por Polka. La China Suárez opinó de la relación de Laurita Fernández con Rufina. La hija de la rubia y cabré se encuentra de vacaciones en Mar del Plata junto a la bailarina y el actor. El noviazgo entre Nicolás Cabré y Laurita Fernández se afianza con el correr del tiempo y la pequeña Rufina ya comparte tiempo con la pareja. En este marco, la China Suárez dialogó con Polino Auténtico y opinó sobre la relación de la nena con la bailarina.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 Escucha el audio. Lo que empezó como un deseo, terminó siendo una realidad. La gente apostaba que Nicolás Cabré y Laurita Fernández terminarían juntos, y así fue. El amor lo sorprendió de una manera que nadie imaginaba. Tal es así que los protagonistas no se cansan de gritar a los cuatro vientos lo bien que están. En diálogo con Pronto, la bailarina reveló algunos detalles de cómo comenzó la relación. Empezamos a salir cuando terminó la temporada de su hogar. Me fui de vacaciones a México con un amigo una semana y al regreso, empezamos a hablar por WhatsApp. Fue muy loco, inesperado, aseguró. Prefiero no dar detalles. Si te puedo decir que no nos conocíamos, él no sabía cómo era yo, cómo pensaba y fue toda buena onda. No nos habíamos permitido tal vez conocernos y el hecho de haber terminado la obra, quitó presión e hizo que se dé todo mucho más natural, agregó Fernández. Por último Laurita se refirió a la relación que entabló con Rufina, la hija que Cabré tiene en común con China Suárez. La conozco obviamente. Igual de la familia de él prefiero no hablar por respeto. Pero sí, Rufina es lo más, sentencio. ¿Qué dirá la China al respecto?.